Bueno, estamos con Daniel Rodríguez, eh, fundador de, de edit.org. Daniel, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, José. Oye, ¿cómo, cómo lo llamáis? ¿Edit directamente? Eh, el, el, por un tema de growth hacking mejor edit.org porque luego cuando lo escribes se genera un dominio y eso al final nos ayuda en autoridad. Venga, genial. Pues edit.org, que encima a mí me hace gracia porque tiene esa parte de, como editor, ¿no? O sea, tiene ahí un, un rollo, el nombre bastante, bastante curioso. Eh, antes de focalizarnos, resúmenes un poquito tu, tu historia de emprendimiento antes de, de edit, porque yo creo que tiene cierta relación alguna de las etapas que has tenido con lo que estás haciendo ahora y pueden hacer entender mejor a la gente por qué te has metido en esto. Bueno, yo llevo programando páginas web desde que tenía 17 años. Desde antes del 2000 y bueno siempre había he hecho cositas y tal he sido analista de datos hasta 2005 y hasta 2008 perdona y luego me lancé, me lancé eh, a, a montar un proyecto de internet en 2008 y monté una web que se llama Foto Efectos eh, ha tenido más de 140 millones de usuarios los últimos 10 años y esto me ha permitido desde 2008 pues montar otros proyectos pues monté Radar Price que es una aplicación que fue bastante viral en España, de comparación de precios. Y luego esa empresa la tuve que cerrar en 2016, porque no tenía modelo de negocio, y decidí, pues, algo enfocado a fotos, solucionar el problema del diseño para negocios. ¿no? Y de ahí nace un edit de, pues, de toda la experiencia que yo tenía en, en tema de fotos, de captación de usuarios, de producto, pues en solucionar el problema de diseño para negocios, ya que mi primer trabajo con 18 años había sido de diseñador gráfico, y diseñé el, el embudo que es, que es un diseñador gráfico para una empresa para ser ágil ¿no? con el diseño. Mola, mola hacer, cuando haces productos que solucionan problemas que tú has vivido, lo tienes más claro. Si quieres, oye, cuéntanos, aunque lo has contado muy por encima, cuéntanos qué, qué es Edit para alguien que no tenga ni idea de lo que hacéis eh, al detalle. Pues Edit es un editor de diseño gráfico en la nube, que tiene todos los diseños que necesita un negocio listos para editar en un clic. Seleccionas, por ejemplo, un restaurante, el menú del día, tienes cientos de diseños diferentes, pues adaptados a diferentes necesidades, lo seleccionas, reemplazas el logotipo eh, de una forma muy sencilla, cambias los textos en cuatro clics y ya tienes el diseño. Mola, ¿y, y a, a qué sustituye o qué problema soluciona? Pues sobre todo el, el problema de, de los diseñadores, ¿no? Pues que Tú tienes un negocio y no conoces a ningún diseñador, si conoces a alguno es, en, está muy ocupado y al final para estos diseños del día a día te quedas sin hacerlos, ¿no? Los pequeños negocios pues no pueden comunicar y están en desventaja competitiva con, con cadenas que, que tienen promociones con, con gran visualmente muy atractivas, ¿no? y Edit soluciona este problema, eh, te da acceso a un diseñador profesional en la nube que puedes editar en cinco minutos. Genial. O sea, al final lo, lo que permitís es que alguien que no tenga ni idea de diseño, que era un diseño sí. profesional, a golpe, a golpe de clic. Sí, ya está. Hay más de 21.000 diseños y hemos estudiado pues todas las diferentes categorías, ¿no? Pues un gimnasio, pues hace mucho la promoción, de, de la oferta de, de la matrícula, hace pues, muchos horarios. Pues todos estos diseños los hemos diseñado en diferentes líneas de branding que simplemente reemplazando el logotipo ya funcionan, ¿no? Oye, qué, qué guay, la verdad que mola mucho. Eh, Queda un poco ya obvio con esto, pero pero ¿cuál es la relación de, de Edit con el no-code? ¿No? Code, no? ¿Cómo, a, a, ¿Aquí qué valdría en el mundo no-code esto? Pues al final es el no diseñar, ¿no? En, en, coges un Illustrator, un Photoshop y, y una persona que no tiene nociones de, de diseño, pues es casi imposible, va a hacer auténticas barbaridades que se ven ¿no? en, en los carteles de, de muchos negocios. Sobre todo a, después a nivel de combinación de colores, combinaciones de tipografías, pues hay auténticas barbar barbaridades y al final te ves todos los diseños con el, con el Comic Sans, ¿no? que es el, la más resultona, y combinar tipografías, colores con imágenes no es nada sencillo, es, un, es una ciencia y pues eso ya te lo damos, no, Sin, no tienes que hacer ese code, ya está hecho. Claro. Y, y, ¿Y luego en vuestro día a día utilizáis algún otro tipo de, de aplicaciones no-code o no-design o, no design o, o de, de otro tipo de este que, que, que ya te evite tener que estar profesionalizado para poderlo hacer? Pues la única que utilizamos es Typeform y justo hace tres meses empezamos a utilizar la de pago. porque bueno, nos, Lo utilizamos para atención al usuario porque al final eh, te soluciona el tema de la entregabilidad, de los correos, haces, en cinco minutos te haces un un formulario de lo que quieras, y pero para el resto, como somos muy techis lo programamos nosotros, pero Typeform, la verdad, que es clic, clic, clic y es súper profesional. Y lo tienes. ¿Y, ¿Y cómo de grande es el mercado que atacáis Es decir, para, para que la gente haga la, la idea de, de esta necesidad en todo el mundo. Pues para que te hagas una idea, el principal competidor es Canva. Está valorado en más de 6.000 millones de dólares y tiene un millón y medio de, de clientes de pago. Y nosotros, pues, tenemos en torno, todos los, no podemos decir números, pero se han descargado más de un millón de, de diseños eh, y clientes de pago de más de 70 países. En total, todo el volumen de, del mercado del diseño, que se entiende, pues, agencias, diseñadores gráficos, etc., son más de 32 billones de dólares en todo el mundo. Ostras. ¡Joder! Pedazo, ¡Pedazo mercado! ¡Es un interesante! Y ahora está, está muy incipiente, está en 300, unos 300 millones. Y esperamos que en dos tres años se ampliara el 10% del mercado, que son unos 3.000 millones de dólares. Claro. Pero seguramente no, no hay más mercado, quizás porque la gente no, no sabe que existen este tipo de opciones todavía, ¿no? Bueno, eh, antes buscaban esa opción, lo buscaban en Google y no encontraban nada. Encontraban una plantilla de, de Photoshop y ahora pues existen plataformas como Edit, que buscas cualquier cosa, desde cómo hacer un flyer, cómo hacer un menú de restaurante... Cómo hacer una miniatura de YouTube y ya llegas a plataformas como Edit, entonces ya tienes la necesidad. Genial, Daniel, pues con, con esto nos hacemos una buena idea. Tenéis un producto muy, muy, muy interesante. Que la, espero que la gente también lo, lo descubra por aquí y, y que vaya fenomenal que os comáis a Canva por la, por la pata, vamos. Ahí, que... ahí, a comérnoslo. <risa> Muchísimas gracias. Un saludo, un abrazo, José.